que nuestra existencia carece de sentido y nos hace falta preguntarnos y sentir qué distinta hubiera sido a la vida de los otros si yo no hubiera existido. No debemos entender la medición de nuestro tiempo con la que puede concebir Dios. El punto importante y medular es que el mundo fue hecho por la mano creadora de Dios, un mundo que no está, está terminado pero que si sí estás siendo exterminado por la raza humana. Esto no es lo que Dios quiere. Dios pondrá cada uno en su lugar. Lo hizo antes y lo sigue siendo ahora. Solo hay que darles su tiempo y su espacio. No todos son los nuestros, dice. La primera lectura nos dice que vendrán muchos enemigos de Dios, algo que no está aconteciendo y que al parecer no pasará. Lo importante es no temer. Ya que hemos sido ungidos, estamos señalados con la marca de Cristo, gracias a eso podemos hacer frente a quienes han nacido de la mentira y siembran la mentira. Es un año pues para evaluarnos, para dar gracias, pedir perdón y sobre todo proyectar nuestra vida futura en el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga.